Pescado con vinagreta cítrica Necesitamos una pieza de lomo de robalo La cual vamos a marinar con un poco de aceite de olivo La cubrimos muy bien en papel aluminio Dejando un lado descubierto Le agregamos sal de hierbas y lo metemos al horno También necesitamos tres rebanadas de calabazas italianas. Les agregamos un poco de aceite de olivo y pimienta. Necesitamos tres rebanadas de corazón de alcachofa. Lo cocemos todo en un sartén con aceite de olivo. En un bowl agregamos 100 ml de aceite de olivo, 20 ml de vinagre de jerez, sal, 10 ml de jugo de limón amarillo, 3 cucharadas de aceite de almendras, chifonada de cilantro y revolvemos. En un sartén aparte con aceite agregamos 30 gramos de quícharo, de quícharo nieve hasta cocer. Para servir, agregamos todo con el lomo al cual vamos a retirar la piel cocida y lo acompañamos con acelera roja. Amigos estilócratas, amigos...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 Espero sus suscripciones. Muchas gracias.